Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal eh, Pixel Play 578 Hoy vamos a jugar Bus Simulator Ultimate En su versión más reciente El día de hoy vamos a hacer la ruta de Estados Unidos en eh, Santa Ana Vamos a ver qué hay por acá 761 kilómetro Marcos Vamos a ver si cambiamos listo ya ya prácticamente ya vamos a iniciar nos queda un minuto 31 o can light spore o can se puede hacer eso de ir un lado a un lado no, no creo no a menos de que tenga distintas terminales conductores... por acá no hay nada... mis conductores... ok... perfecto... escoger el logo, el avatar... yo creo que ese, no? si, sí, yo creo que ese... bueno, vamos a ver... carrera profesional... 0,35 segundos, 29 boletos vendidos, bueno y vamos bien, yo estoy que me compro el Marco Polo G7, a ver si sí, de pronto iniciamos con ese bus, hacemos un video, entonces yo, yo creo que para el próximo video ya lo tendré, Marco Polo G7 de creo que, sí Marco Polo G7 Bueno, vamos a otras compañías, vamos a empezar. Ya en tres segundos comenzamos. Vamos a iniciar la ruta. Bueno, ya va cargando. Vamos a ver. Ya está cargando. Ahí debería haber cargado. Sí, ya. Bueno, en primera persona. Uy, esos vidrios están pero muy sucios. Bueno, yo creo que... Solo falta lavarlo y ya. Bueno, vamos a arrancar acá. Necesito activar puertas. No, creo que... Ah, no sé. Ahí están activos. Está trabando como si fuera... Mm, ok. Eh, perfecto. A ver, me sale esto. bueno a tratar de estacionarnos vamos a tratar de estacionarnos bien a retroceder volvemos a ir la cámara 360 listo y vamos hacia adelante listo ahora sí Creo que va perfecto la... El bus. Hay algo que no. Ahí va perfecto. Ya. Perfecto. Ya ha Después de... Ah, ok. Las puertas estaban abiertas, ¿no? Ah, ok. O sea que no se hace... Esta versión, pues la verdad... La primera vez que la juego. Bueno, entonces lo había jugado en la 1.1, creo que es. Eh... La mejora bastante, rutas, mapas, la personalización de los vehículos, todo Pero la verdad, no, o sea, espero que no se vuelvan a repetir las rutas Que antes uno compraba rutas en un país y bueno, se repetía igual que en el otro Igual, bueno, ahí, ya quitamos el mugre Listo, creo que ya vamos arrancando perfecto eh, ya ya listo ahí va bien llamamos de salida 732 kilómetros ok ay ve no sé bueno igual creo que le respondí mal entonces no la verdad no mire muy bien eso entonces creo que se puede recuperar. Desde lo que yo me acuerdo que antes bajaba más puntos era el tema de los. Perdón, pues, no se, se chocaba o algo así. Ok, listo. ya se abre puertas. Mira, acondicionado está activo. A girar. Yo creo que ahí. Sí, ahí. También en cuanto a la velocidad, pienso que sí, la verdad necesita un reajuste. Es que antes mmm, siempre era como de 2 en 2 que subía, ¿no? También, pues era como difícil llegar a cierta velocidad, 70, 80, entonces, si sí, sí necesitaba. No, y ahorita es más rápido, puede subir de 2 en 2, pero es mucho más rápido que sube. Me igual 55 la... La esta, 95 de comida, ok. De pronto con comida se logré Los pasajeros se pongan felices. Ahí van 55. 95. Ay, que... No. Ah, uy, ya. igual. Acá simplemente retrocedo. Ahí está pagó el wifi. Seguro inmediatamente. Ahí subió. Subió a 72. <risa> Pero el wifi está activo, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. ¿eh? Ya acercamos a la carrilera, supuestamente a la, al tren. Pero sí en cuanto a la mejora de los gráficos, pues sí, creo que sí lo mejoraron porque ahorita tiene Ultra, ¿no? Tiene una escala más, creo que sí, eso tiene una escala más. Pues está chévere, está chévere el juego, la verdad. Me gusta bastante, este juego lo llevo pues jugando como ya nueve meses. Me gusta bastante este juego. Ok, sería mejor tener un vehículo más cómodo. Siempre lo hice, aunque. Pues por eso soy que me compré el otro vehículo, precisamente por la capacidad de los pasajeros. Y segundo, por esto mismo, la, com la comodidad es 0.3. Entonces ya. Es como ya saber qué comodidad es y qué. Lo importante fue que ahí sube a 72, pero no se sabe según qué. Que suceda después, o si me bajen, no Bueno, igual... El, el único problema que yo le he visto es el freno, el freno me parece que no... Hay veces como tal que no frena, igual que el arranque, como que ya no arranca... Pero ya es más como una falla del teléfono, o sea, la parte del táctil donde yo estoy, pero no... No creo que sea eso, más que todo debe ser como la S la de los botones, y yo, yo no le doy bien... Pero igual va perfecto, la velocidad de frenado me parece perfecta que frene de 10, de 10 en 10 me parece chévere, 42 por hora, 35 por hora, ok, ya nos queda más poquito, pues yo creo que esta ruta siempre larga. No sé, pero sí, creo que esta ruta siempre larga. Porque nos demoramos 30. Yo creo que por ahí en 30 minutos o 35 ya hemos terminado. Quiero escuchar música. Tenemos los héroes? Dormidos, seguro inmediatamente. Seguro inmediatamente, ¿no? Esta empieza es la mejor. Soy 82. <risa> A poner su music. Y lo dejamos ahí. Bueno, no creo que el audio del juego se escuche. En plan, no creo que el... No, no creo. Yo creo que el próximo video que yo haga lo va a sacar con el audio. No creo que el audio del juego se escuche. Pero la voz sí. Imagino que sí. A ver. Lo que no me gusta esta parte es los carriles, cada vez van disminuyendo más. Por acá, 82%. 82%, pues sí, ya ha subido. 400 kilómetros, ya nos queda. Okay. Tienen hartos canales Los de Los radios tienen hartos canales Tienen hartísimos ¿Por qué está cerrado el US No apenas No apenas la autobús Estoy abriendo Estoy abriendo ahora Se abriendo ahora, ¿no? Subió, subió. Está subiendo de 10 en 10. La primera me subió harto, la segunda ya como que no. Bueno, parece que ya no están... ir a la cafetería. 92. Yo, yo la verdad no sabía que habían de pronto implementado esto. Yo antes era como que no. Yo simplemente respondía al azar y, y ya. Okay. No sabía que era un raro ra Ok, estrella Esto es lo que no me gusta Cuando cierran las vías siempre yo me estrello En plan como que hay dos carriles Y es difícil O paso o bueno me estrello Bueno y vamos bien 75 de... Comida. ¿Cómo sería manejar un bus de estos en de noche? Sería chévere. Más la personalización que tiene todo, sería chévere. Ahí por lo que está de día, entonces... ¡Ay, me estrelle! Yo creo que va a retroceder. ¿eh? Pues no, ahí tenía que apagarlo. Y ahora. Si es que no sale ahorita por Dime y, y me estrella antes a mí cuando ya... Además, ay, ok. Lo que yo dije y me sale. No sé, pero a veces pasa. Siempre me ha pasado que como tal no lo estrella y sale. Salen y después lo estrellan a uno, no sé por qué, pero bueno. 85. No está tan bajo, yo creo que no está tan bajo. más bien 200 kilómetros o oh, así ah, ok ahí va perfecto lo que yo no logro entender son los buses de mercado De buses usados, yo no entiendo en qué se diferencia, pues yo siempre que quiero comprar buses, lo hago así de esa manera, no sé, pero bueno, me ahorra más plata, pero no entiendo en qué en qué se diferencia, no veo nada que, que lo afecte. Ok... tengo a estrellar no creo no ok listo la máxima de estos buses como que era 104 me parece hay que la, la, el tren no ahí el tren pero ya no la sino que va arriba Acá en plan siempre a mí no me gustaba, era por el tema de que se pinchaba el vehículo, siempre como que las llantas, había un servicio de reparación y era como que bueno, uno iba en la mitad y pum, se pinchaba, entonces, eso uno no lo dejaba avanzar más de 50 o algo así. Okay, acá hay un, debe ser restaurante y bomba, ¿no? Bueno, okay. 95%. Listo. Acá no me acuerdo dónde es que están. Ok, no sé si están por detrás, no. Yo creo que no, no. Ah, yo voy a seguir de derecho. Ok, ya ya lo vi Bueno ya acá ya vimos esto Listo A Tratar de estacionar bueno, la cámara 360 y Acá salte un poco el video Porque bueno, casi que no logré estacionar Pero de todas maneras ya ya estamos logrando estacionar vale listo toca abrir las maletas listo ya están saliendo ya listo Uy, este vehículo está re sucio ¿Estábamos ahí? Sí, sí, hay para lavarlo. Ahorita nos lavamos y ya. Ahí llegaron todos los pasajeros. Bueno. Yo no creo que este es 15 así, ¿no? Es que la puse y ya fue así cuando... No, yo no creo que este es 15 así. Continuar, okay, listo. Y finalmente llegamos. Ahora sí, ya vamos a lavar el vehículo y Vamos derecho a la estación. Falta estacionarlo un poquito más ahí. Listo, está quedando chévere. está quedando mejor. <risa> se ve se ve chévere así. Bueno, yo creo que ahora sí nos vamos. Ok, listo. Perfecto. Diecinueve minutos. Diecinueve minutos de, de, de grabación, exactamente ya llevamos. La felicidad cien por ciento. Bueno, al fin. Creo que ya estamos cerquitica a la, a la terminal. Ok Me parece chévere que ya han cambiado los mapas, todo el sistema de navegación. Entonces sepan el de arriba o ven igual. 189 86 ok listo ya nos queda muy poquito ya nos toca girar ahora, listo, pero han cambiado los mapas, todo, las rutas, se me hace como un poquito más realista. El combustible ya está agotando, pero bueno, igual yo creo que sí, alcanzamos a llegar. Ya no falta muy poco. Otra lo a chocar. Igual llegó con el 98. De ser así llegaría con el 98. Y acá mucho más fácil. Ok, listo. Esta no es, es la siguiente. Desvíamos, iremos, iremos. Ahora. Y bueno finalmente hemos llegado al destino, ya hemos llegado Vamos a mirar dónde exactamente es por este lado no es, pero a ver okay, creo que ya la vi, sí perfecto. Falta retroceder ahí. Y yo creo que. Ahí, perfecto. Ahí, listo. Bueno chicos hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así regálenme un like y se suscriben a mi canal. Recuerden estaré subiendo contenido, eh, ya cada 8 días estaré subiendo contenido ya más seguido, estaremos reactivando otra vez este canal. Bueno espero que les haya gustado y de ser así se suscriban.